Bien, pues sin más vamos a dar comienzo a este decimoprimer encuentro con la primera de nuestras ponencias. Eh, de almacén a centro de colecciones, un ejemplo, a cargo de Lidia font a que tengo la suerte de conocer desde hace ya bastante tiempo. Lidia es conservadora-restauradora de bienes culturales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y máster en Degradación y Conservación de Materiales Petreos en Monumentos y Edificios por la Universidad de Barcelona. Desde el año 1996 es la jefa del Área de Conservación Preventiva y Restauración del Museo de Historia de Barcelona, el MUCBA, institución que tutela diversas colecciones de bienes muebles, edificios históricos y yacimientos arqueológicos. En 2006 ha dirigido el proyecto de reorganización de las salas de reserva del museo y su conversión a centro de colecciones del mugba formado por el Archivo Arqueológico y la Colección Museística. Actualmente, junto con el equipo de colecciones, impulsa la mejora y actualización de dicho centro. Desde 2019 es miembro de la Comisión Técnica Ejecutiva, creada por la Generalitat de Cataluña, para implementar la conservación preventiva en los museos catalanes. Y sin más, os dejo con ella. Buenos días. Eh, es también para mí un placer poder estar hoy aquí y agradezco muchísimo esta invitación porque seguro que de esta jornada pues, saldrán cosas muy, muy interesantes. El intercambio es siempre necesario. Eh, en, en la convocatoria de este encuentro, como... Decía su, su director, se propone como objetivo debatir y avanzar hacia una gestión integrada, eficiente, sostenible y responsable de las colecciones conservadas en las salas de reserva y darles visibilidad. El reto que tenemos, por tanto, eh, en este encuentro... Ah, sí, se me escucha mejor ahora el reto que tenemos pues, estos días es, es importante. Se pone de manifiesto también que las salas de reserva han pasado de esta posición marginal a, en el pasado a otra más central en la actualidad, que se ejemplifica en el amplio desarrollo de las salas de reserva visitables. Este argumento, que es una evidencia, tiene, no obstante, uh, algunos matices. Así, si miramos hacia el pasado, Eh, nos damos cuenta de que en realidad esa centralidad de las salas de reserva quizá nació muchos siglos atrás y que no estamos hablando de, de algo nuevo porque qué eran sino los gabinetes de curiosidades que proliferaron en el siglo XVI espacios llenos de objetos eh, que recibían gran cantidad de público atraídos por la curiosidad y que servían para ampliar el saber Evidentemente, salvando las distancias, no está tan lejos eh, aquello que estamos tratando hoy. O qué decir de los en museos enciclopédicos del siglo XIX, esos museos saturados de objetos que estaban posiblemente más cerca de ser eh, lo que concebemos, concebimos actualmente como sala de reserva visitable que de un museo propiamente. Acumulación, orden, objetos exóticos resultaban atractivos al mismo tiempo pues, que eran instrumentos para la consulta y para la ampliación del, del saber. No obstante, eh, con el tiempo las instituciones musísticas eh, se fueron consolidando y ello dio pie a que las salas expositivas ganaron importancia y tomaron eh, otra, otro rumbo en y en cambio las salas de reserva pasaron a convertirse en simplemente un almacén, un lugar secundario donde acumular aquello que no se iba o no se podía mostrar. Y ahí estamos a, a día de hoy a vueltas con su gestión y reclamando de recuperar de nuevo esa mayor centralidad. Esto es lo que ocurría en el Museo de Historia de Barcelona en los años 90. Los almacenes se fueron llenando sin capacidad para hacer frente a la situación, sobre todo pues, la ingente entrada de material procedente de las excavaciones arqueológicas, como ya veremos más adelante, pues, supuso un elemento de distorsión. Pero ¿en qué punto estamos? No? Actualmente, eh, las salas de los museos mmm, mayoritariamente pues están repletas de objetos y la desproporción entre lo que se exhibe y, y lo que no es abrumadora. Entonces, por ello, desde hace años eh, se debate sobre este aspecto que debatimos hoy, ¿no? de dar mayor centralidad a las, a las salas de reserva, eh, acercarlas más a, al público, Uh, por lo tanto un cambio no un, un avance esto parece que eh, equivale inevitablemente a hacerlas visitables pero la pregunta que lanzo sobre la mesa es si eso es suficiente es suficiente con abrir la visita pública o son necesarias más acciones estas son dudas que planteamos y que entroncan con el segundo punto que quería destacar eh, también tenemos sobre la mesa el reto de hacer un uso más eficaz de las colecciones almacenadas, eh, abrirlas y hacerlas más accesibles a los investigadores, eh, no sé, miles de posibilidades, ¿no? Crear maletas didácticas con objetos auténticos, eh, hay debates en, en muchos países y cada uno pues está buscando las vías para esas colecciones que están en los almacenes, además de ser visibles si tienen otros usos posibles. Hay que potenciar el estudio de las colecciones, acercarlas, buscar quizá nuevos enfoques. Este es otro tema eh, que hay sobre, sobre la mesa. Uh, pero aún hay más. Eh, también se habla de contener el crecimiento. Hay museos que anualmente experimentan un crecimiento enorme de sus colecciones. Me refiero especialmente a aquellos que, que como el nuestro, como el, como el Museo de Historia de de Barcelona somos receptores eh, del material arqueológico procedente de todas las excavaciones. ¿Eh? Esto supone pues, eh, el ingreso para una ciudad como Barcelona, por ejemplo, pues más de 600, 700 cajas de material arqueológico anualmente. Entonces, claro, el, el espacio es finito, los ingresos son constantes. Eh, también hay museos eh, como el de Barcelona eh, que están en, en un momento en que de generar colección contemporánea, en la que se está haciendo un llamamiento a, a los ciudadanos para construir la colección del momento presente y esto mmm, tiene un límite. ¿no? Eh, en la imagen eh, os presento pues, un pequeño ejercicio que hemos ido realizando a lo largo de los años, este corresponde al año 2009. Eh, intentamos ver qué coste significa eh, mantener un objeto en la sala de reserva por año. ¿De acuerdo? Eh, bueno, es un juego con, con las cifras, con los números y, y que se puede realizar de, de muchas maneras y los resultados pueden ser muy variables, pero hicimos pues, una estimación de qué gasto teníamos de luz. De, de personal de mantenimiento, eh, de personal de limpieza, eh, de nuestra actividad, eh, repercutimos el coste del edificio, etc. ¿no? Y eh, el resultado pues nos daba que eh, en esos momentos eh, mantener un objeto en las salas de reserva eh, nos costaba 1,4 euros por objeto. De acuerdo. Eh, entonces, bueno, hemos ido actualizando y no deja de ser interesante ver que ese va a ser un coste y así eh, lo expresábamos a la dirección y también para un poco conseguir eh, los recursos necesarios ¿no? Eh, y también para tomar conciencia de que no lo podemos conservar todo porque también hay unos límites económicos en, en relación a, a este tema. Eh, bueno, esta es una imagen de eh, los debates que están realizándose actualmente en el Museo de Historia de Barcelona en, en, en relación a la adquisición de objetos eh, contemporáneos. Y, y el otro aspecto al cual me quería referir es a, a, la, a la sostenibilidad. ¿no? ¿Cómo realizar? Que ya un poco lo que estaba diciendo ya estaba relacionado con, con este tema. Eh, pero también sostenibilidad ambiental. Mm, hasta la fecha eh, estábamos utilizando unos parámetros climáticos de, de conservación muy ajustados que obligaban uh, a, a disponer de equipos uh, climáticos costosos, pero que también tienen una incidencia en el medio ambiente y evidentemente conservar eh, las colecciones, tiene que estar también comprometido con, con un respeto medioambiental. Pero no solo eso, también hay una sostenibilidad económica de los proyectos que hay que mantener y eh, la responsabilidad social, la sostenibilidad social. Todo esto lo hacemos porque hay que revertirlo en, en la sociedad. ¿no? Y comentábamos también no eh, en, como la propuesta de, de esta jornada, hablar de, de la gestión integrada como la clave que ha de dar ¿no? uh -huh. sentido y, y, y que ha de permitir poder alcanzar los objetivos. Claro, gestionar de manera in integrada implica procesos y objetivos unificados, procedimiento, procedimientos sistematizados con todas las áreas del, del museo orientadas a resultados específicos, para lo cual hay que asegurar los flujos de los recursos, los flujos de información y, y una parte fundamental, el, el compromiso e implicación de todas las personas. En referencia a las salas de reserva, quizá no se habla siempre de, de los recursos humanos, siendo este un factor fundamental para el éxito de su funcionamiento. Eh, igual que en cualquier empresa, evidentemente, pero este es un aspecto importante. Hoy os van a hablar del proyecto Reorg y quizá pues, vamos, a ver, eh, una, uh, vamos a visibilizar ese, esa importancia de, del factor humano en, en la gestión de, de la integrada de, de las colecciones en las salas de reserva. Pero bien, centrándonos ya en, el, en el, la experiencia de, del Museo de Historia de Barcelona que, que os queríamos mm, plantear, pues decir que tras esta introducción, para situar así como los elementos eh, generales eh, y algunos puntos de los que debatiremos estos días, eh, nuestra contribución a estas jornadas es la experiencia de un museo medio, pequeño, eh, modesto en cuanto a sus colecciones, eh, que tutela colecciones muy, muy variadas de naturaleza y características de muchísima tipología, que hacen referencia pues, a la vida cotidiana, a la vida institucional de la ciudad. Y ¿Eh? como siempre, un museo de historia es como un, una mezcla de, de objetos diversos sin que podamos decir que tenemos una de estas colecciones de, de obras artísticas de, de primer orden, sino que la nuestra es una colección eh, modesta y cuya repercusión es más bien local, como corresponde a un museo de, de, de estas características. Es un tipo de, de museo local que depende de la ciudad, es uno más entre los diversos museos eh, municipales, con lo cual también los recursos hay que distribuirlos, es, eh, la ciudad tiene muchos proyectos, entonces eh, es uno más entre, entre tantos. Y por este motivo, las características del de la, el cambio de las salas de reserva ha sido un proceso lento ¿sí? en el que hemos eh, empezado trabajando muy a nivel de equipo y que poco a poco hemos ido consiguiendo la implicación de la dirección y a partir de ahí se han logrado avances eh, pues a base de persistencia y empeño. ¿no? Eh, las salas de reserva se ponen en funcionamiento en 1990, antes no existían como tales y que habían almacenes para el material procedente de las excavaciones que estaban dispersos en diferentes puntos y uh, su renovación pues, se produce en el periodo 2004-2006 que es mm, realmente cuando se puede dar un nuevo impulso y avanzar hasta este centro de colecciones que, que vamos a presentar. Eh, esto supuso pues un cambio organizativo y, y pasamos pues de, de almacén a centro de colecciones. Eh, en este origen, eh, remontémonos a, a los años 1990, eh, vuelvo a recordar de nuevo que el Museo de Historia de, de, de Barcelona es receptor de todo el material arqueológico procedente de las excavaciones de la ciudad, y, y tenía una falta de, de, de almacén a raíz de esto, ¿no? Y entonces conseguimos. Eh, un, un, almacén, un almacén de utillaje, que, que era municipal, o sea que teníamos delante un edificio que no se había construido exprofeso como sala de reserva y que además se pone a nuestra disposición, pero no solo del Museo de Historia, sino de los, sí. del resto de museos municipales, además de, de eh, otras, otras actividades, con lo cual era un museo compartido. Eh, con el Museo eh, de la Música, el Instituto Botánico, además, colecciones eh, absolutamente dispares. Entonces, eh, este es el edificio eh, que se pone a disposición y que podéis ver también su, su ubicación, que después también volveremos sobre el tema. Eh, entonces... Eh, el punto de, de inflexión es cuando eh, surge la, la posibilidad de ampliar, o sea, con el tiempo conseguimos hacernos con todo el edificio, eh, los, el resto de museos van encontrando pues, un, espacios de almacenamiento, eh, poco a poco eh, conseguimos... Eh, tener eh, el 100% de, de ese edificio y empezamos ya a generar pues, un programa de ordenación de, de, de estas instalaciones para ajustarla pues, a, a las necesidades de, de conservación. Eh, pero aún así, como el espacio era insuficiente uh, a todas luces, porque ya no solo trasladamos allí la colección arqueológica, sino que también trasladamos el resto de... De, de colección, la colección histórico-artística, el espacio aún así es, es insuficiente. Eh, realizamos un, un proyecto y conseguimos eh, que se pueda construir un edificio nuevo eh, en el mismo solar donde teníamos el anterior. ¿Mm? Y este es el, el momento en que realmente podemos eh, estructurar y organizar correctamente las colecciones. Entonces, eh, el centro del que os estoy hablando actualmente pues, está formado por dos edificios. Eh, el que tenéis a la izquierda sería el edificio preexistente, no construido eh, con el objetivo de ser salas de reserva con lo cual hemos tenido que hacer un trabajo amplio de, de, de readaptación del mismo. Y a la derecha el, el nuevo edificio que se puede construir y que se pone en funcionamiento en 2006. El primero pues, tiene una superficie de 3.200 metros cuadrados, el segundo de 2020. Entonces, este era el estado de, de las antiguas eh, reservas de arqueología dispersas. Eh, en las cuales realmente se había hecho una inversión y, y, pero que con el paso del tiempo, pues evidentemente, no, no, no podíamos eh, perpetuar, había que hacer un cambio. y He de insistir en, en el hecho de tener material arqueológico junto con la colección histórico-artística, ¿no? siempre ha sido pues, un punto... De, de desencuentro, eh, porque las lógicas eh, de, de la organización de las colecciones con los principios de la arqueología, con la metodología de, de la arqueología, pues eh, siempre cuestan, ¿no? porque son metodologías distintas. Lo que he de deciros es que Mm, espero poder demostrar que, que eso no tiene por qué ser así. Eh, precisamente, pues, eh, del diálogo eh, se pueden encontrar las soluciones para que estos dos elementos puedan coexistir perfectamente y, de hecho, eh, en el museo creemos que es un factor favorable, que realmente eh, las colecciones arqueológicas lo que suponen es... Uh, un eh, elemento enriquecedor y están perfectamente integradas en, en la dinámica del museo. Y, y bueno, en la apuesta ha sido clarísima por mantenerlas. ¿eh? Bien, así eh, volviendo a este nuevo edificio que se diseña específicamente para dar acogida al material arqueológico, de acuerdo, entonces, disponer de dos edificios ya nos permite de entrada poder hacer una distribución. ¿no? Nuevo, edificio, nuevo edificio, dedicarlo íntegramente a, a la colección arqueológica, el antiguo reservarlo para, para la colección inventariada, dada de alta, lo que venimos a llamar colección museográfica, eh, eh, la colección de, del museo. Eh, pero eh, el nuevo edificio lo concebimos no solo como salas de reserva para el material arqueológico, sino con una ambición superior, proyectando las instalaciones para que en ellas se pueda llevar a cabo todo el proceso de tratamiento del material arqueológico una vez exhumado. Entonces, se contempla, por tanto, un muelle y una sala de recepción de materiales, espacios destinados a la limpieza de los materiales Así que llegan de la excavación un espacio de secado, espacio de trabajo para llevar a cabo el inventario, para la clasificación, para la realización de la memoria, además de las salas de reserva eh, asociadas a todo ello, de reserva definitiva. Y, y un punto importante también, poder tener espacios para poner a consulta y y hacer una explotación precisamente de esa colección. Que todo no quede en dejar almacenado el material, sino que a partir de ahí se desprendan investigaciones y consulta y que ello revierta en un mejor conocimiento de la colección y, y que la haga todavía más, más rica entonces esta es la distribución de, de este edificio de cuatro plantas eh, así a grandes rasgos ¿no? tenemos lo que os comentaba este muelle de entrada en, en planta baja, una sala de recepción donde hay eh, a la espera de que puedan ser limpiados los objetos y tratados pues eh, quedan ahí ingresados y se controlan. Una sala para el lavado de los materiales, para, sabéis que todos llegan llenos de, de tierra y residuos, pues ahí ponemos una, una sala a disposición. También una sala para el secaje eh, y después aprovechar eh, la planta baja eh, que es resistente para poder almacenar y destinarla a sala de reserva del material pétreo más pesado. Y a pasar luego a, a continuar el trabajo de la arqueología en la última planta, la planta superior, que es la que está bajo cubierta, aquello de dedicarla a la sala de trabajo y reservar las plantas intermedias para sala de reserva, por ser mucho más estables y estar protegidas frente a cualquier incidencia. Brevemente, pues os paso algunas imágenes. Este sería el muelle de carga y descarga, de recepción de, de los materiales. Esta es la sala donde todo el material arqueológico, tal cual, como llega de la excavación es almacenado, en, en la ciudad están trabajando a la vez muchísimas empresas de, de arqueología, entonces eh, van ingresando estos materiales y se, se lleva el control de lo, del material que está trabajando cada una de las empresas y también pues, desde el museo se hace la gestión de los tiempos ¿no? para que no se acumule, poder regular también eh, los funcionamientos. Eh, una sala para el lavado de, de, de los materiales, lo que os pues, comentaba, una sala equipada con deshumectador y, y, y ventilación para poder hacer el, el secado de, de todos los materiales y después ya pasarlos a la sala de trabajo para hacer su inventario. ¿eh? Y es una sala pues, compartida con todas las empresas que trabajan en la ciudad. Y ahí pueden desarrollar, ya pues, lo que os comentaba, no solo el, el inventario y su memoria, sino también llevar a cabo investigaciones. Claro, el poder tener todo este proceso... Eh, y poder ir viendo cómo, cómo evoluciona nos permite también a, al equipo del museo ir preparando las necesidades de almacenaje de, de las cosas a medida que van entrando y preparando también su, su conservación y, y también ver qué piezas de las que ingresan eh, tienen cualidades eh, que las hacen merecedoras de la categoría una categoría adicional que sería la de, de objeto eh, con un museográfico de acuerdo entonces todo el almacén está pensado para almacenar este material que eh, la, mayoritariamente es fragmentario y no tiene eh, tan, no reviste tanto interés quizá desde el punto de vista museográfico pero que en cambio científico es valiosísimo y, eh, y este queda depositado, el, el material fragmentario queda depositado en, en las salas de reserva de, de este edificio, en cambio cuando detectamos piezas que son valiosas pasan al otro. Eh, y esto sin que vaya en detrimento de, o sea, siempre quedan absolutamente controladas por los sistemas informáticos y por las bases de datos, en ningún momento se pierde la unidad de ese material en relación a la excavación, esencialmente es pues un paso más dentro de, del estatus de, del de, de las piezas. Eso evita muchos de los problemas que habíamos tenido en el pasado, que se estaban registrando y dando de alta como pieza de museo los miles de pequeños fragmentos y eso generaba un, una distorsión y una incapacidad de poder fre hacer frente a la gestión de eso. Es que Además no tenía sentido eh, dar de alta un pequeño fragmento cerámico. Eh, que sino que creemos que su valor es científico y queda bajo la tutela del, del museo, tal como, de, como obliga la ley, pero con un estatus distinto. Bien, cuando acaba todo el proceso, los materiales ya se pueden almacenar. Tenemos una sala de, de compactus eh, preparada para ello. Y después también, eh, claro, no todos son formatos de, de materiales eh, de pequeñas dimensiones. En, hay eh, distintas salas equipadas pues, para recepcionar material pétreo de, de gran volumen, etcétera. Bien, en cuanto al, al edificio eh, preexistente, eh, pues entonces este tiene tres plantas y también, pues bueno, tuvimos, ¿no? La, la, se hizo una, una redistribución de, de, de todos los espacios para que siguiesen la lógica, ¿no? Un muelle de acceso a una, una sala de cuarentena, eh, una sala de embalaje y de desembalaje, eh, ir eh, haciendo una correlación de espacios que, fuera, que siguiese la lógica del trabajo con, con los materiales. ¿no? Eh, el poder separar el material arqueológico del resto de colecciones pues, claro, supone también un, un, un gran avance, porque hasta ahora pues, existía el material sucio con restos de tierra y con todos los problemas que eso conllevaba eh, con el, el material, con pintura de caballete o, o con esculturas. Entonces eso eh, generaba realmente problemas. Esta separación pues eh, abre... Una, una perspectiva muy distinta y en ellas pues se habilitan espacios para hacer los trabajos eh, que son necesarios eh, para poder realizar la fotografía, pues un plató fotográfico, el espacio de desembalaje, eh, eh, los espacios de trabajo eh, y las distintas salas para ir almacenando. Pero mm, una vez bien diferenciados estos dos tipos de, de colecciones, Uh, había que posicionar el centro para la mejor manera de asegurar su conservación, protegiéndolas de los principales agentes de deterioro. Entonces sabemos cuáles son nuestros principales enemigos, ¿no? el, el agua, el fuego, la radiación, la humedad relativa incorrecta, la temperatura incorrecta, las infestaciones biológicas, los contaminantes, las fuerzas físicas, ¿no? los riesgos de, de robo y o la disociación de, de las colecciones. Entonces, eh, cuando se hace este nuevo programa, pues evidentemente eh, dentro de nuestras limitaciones tenemos eh, unos edificios, eh, el antiguo con todas las limitaciones que os he comentado, el nuevo eh, que se tuvo que proyectar en tres meses. Entonces, eh, realmente pues... Eh, esto se puede hacer todo de una de un modo muy muy ajustado, ¿no? Entonces eh, bien teníamos que, que incorporar a esta lógica y a estos proyectos, pues eh, hacer todo lo posible para, para que a nivel de edificio y de, de espacios la distribución fuera lo más eh, coherente en relación a la conservación y a nivel de objeto eh, por Cuidar también cómo se ordenaban y condicionaban y, y en qué entorno se conservaban ¿no? para asegurar eh, su preservación a largo plazo. Entonces, eh, en cuanto a la función protectora del edificio eh, destinado a la colección museográfica, esta es imperfecta, acusada pues El paso del tiempo, ¿no? desde los años 90 hasta la actualidad han pasado mucho tiempo, eh, la reconversión a, a sala de reserva pues no ha sido fácil y por tanto el punto de partida no es el, el óptimo ni mucho menos. Así, los problemas de aislamiento hacen que el riesgo de daños causados por el agua, por ejemplo, por las filtraciones de agua de, de lluvia, también esté presente. Más si se tiene en cuenta el incremento de los episodios de lluvias torrenciales que hasta ahora se concentraban en el otoño y en, y, y en la primavera y en primavera pero que ya se están empezando a notar cómo se acentúan, ¿no? Entonces, el temporal Gloria, por ejemplo, del año 2020, causó ya diversos problemas graves. Y ahí también lanzó el debate sobre el cambio climático y sus efectos sobre la conservación de, y cómo ¿no? debemos irnos también preparando frente a, a, estas, a estos cambios que, que hoy día ya son una realidad. Entonces, en nuestro caso, eh, la cubierta plana del edificio existente no ha ayudado mucho. Eh, en las deficiencias que presenta el sistema de aislamiento ya, como os decía, han causado algunos problemas de filtración. Y en cuanto al aislamiento térmico de los muros construidos eh, con bloque de hormigón, luego revestido, hecho así, con plancha metálica, pues tampoco no eran los ideales. ¿eh? Estoy haciendo referencia al, al edificio de 1990. Entonces, claro, con esta experiencia y el poco tiempo que teníamos para, para planificar el nuevo edificio, eh, sí que tuvimos claro pues, pasar de este bloque de hormigón pues, a un cerramiento que, como mínimo fuera, mejorara eh, el aislamiento eh, en, en, en relación a, al, al exterior. Entonces, eh, este edificio se ha construido con un panel tipo sándwich de, de la mina de acero galvanizado, un sistema muy propio de, de los almacenes y extensamente utilizado, no, de, no estamos contando ninguna cosa nueva, ¿no? Lo único, bueno, el interior es de lana de roca, que es aislante y que tiene una buena resistencia a los incendios, absorbe las ondas sonoras. Y, y bueno, como, ma como material mineral, es un elemento inorgánico, incombustible, que no contribuye a la propagación de fuego. Y, y ahora, y, y bueno, hemos tenido que eh, incrementar el grueso realmente para conseguir eh, las condiciones que nosotros queríamos. En, eh, por otro lado, pues a raíz de, de, del aprendizaje que hicimos con el edificio antiguo, eh, una de las eh, consignas fue que la cubierta no fuera plana. Seguramente hay soluciones eh, factibles, pero preferimos en ese caso que fuese una cubierta a dos vertientes y evidentemente que todos los bajantes fueran por el exterior para así eh, reducir riesgos ah, para las colecciones. Eh, Claro, no hubo tiempo tampoco para pensar bien el tipo de revestimientos, ¿no? las pinturas. Quizá hay veces que no se piensa suficiente en, en las emanaciones que, es, que pueden desprender ¿no? de estos materiales. Entonces eh, nosotros teníamos suelos de, de hormigón, sabemos que estos con el paso y la circulación de, de, de las traspaletas y, y la actividad cotidiana pueden desper, desprender polvo en suspensión en, en las alas que es contraproducente, entonces es necesario pues que haya un, un recubrimiento eh, y bueno, en aquel entonces se, se hizo un recubrimiento con epoxi, ¿de acuerdo? Eh, claro, poco a poco eh, el conocimiento hay ya. en estos momentos. Hay muchísimos productos eh, muy correctos para ser utilizados. ¿no? Ya Desde 2011 y, y con anterioridad, cuando ya en Tetrol, eh, en su artículo sobre los revestimientos sostenibles, pues estamos viendo ya... Mm, los problemas de algunas de las pinturas que se utilizaron en el pasado y una perspectiva nueva con, con los nuevos productos que, que es importante de, de tener en cuenta para evitar pues, eh, la, los compuestos orgánicos volátiles en, en nuestras salas de reserva. ¿eh? No hay que olvidar que determinados productos pueden emitir ácido acético, amonio, y que poco a poco se vaya acumulando en, en nuestras salas de reserva. Eh, nosotros nos dimos cuenta con el tiempo que, por ejemplo, los estores que se habían, las cortinas ¿eh? que se habían puesto para filtrar... La luz, la entrada de luz emanaban productos uh, compuestos orgánicos volátiles y, y todavía estamos ahí intentando eh, que se puedan sustituir ¿eh? porque era un elemento que en aquel momento no se consideró, nadie pensaba que podía causar algún problema y, y en cambio pues hemos introducido un elemento eh, peligroso para las colecciones. En cuanto al sistema de protección contra incendios, eh, eh, los dos centros funcionan únicamente con, con extintores, Ninguno, no, no hubo presupuesto para ningún otro sistema y, bueno, claro, lo preferible sería eh, que, los, que los edificios pudiesen cubrir ¿no? eh, y, y, y minimizar el riesgo eh, al, al máximo. Eh, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras eh, los rociadores de tubería húmeda pues, tal, pueden tener una repercusión en, en la conservación de las colecciones muy importantes eh, luego los de tubería seca son un, un poco mejores pero ahí también están los problemas eh, en unas salas de reserva nuevas que estamos proyectando en estos momentos en una nave en una nave de una fábrica antigua, pues bueno, ya se está planteando el, la utilización del fluido NEVEC, eh, que bueno eh, puede eh, es, es una alternativa eh, a utilizar. Eh, sus, eh, evapora, representa que su, entre sus cualidades se evapora 50 veces más rápido que el agua, se almacena como líquido, requiere menos espacio de almacenamiento eh, que el gas y bueno, es, esta alternativa la estamos barajando a la vista de que tampoco podemos conseguir que el edificio en sí mismo eh, tenga el riesgo mínimo. y bien, eh, el edificio, como os decía, presenta una, unas características, aquí se, se me ha desplazado una, una diapositiva. No sé si recordáis, bueno, aquella que os planteaba ¿no? la ubicación de, del, de las salas de reserva. Eh, la localización eh, en esta área industrial supone una amenaza... Ya que todo el ambiente cargado de contaminantes, ¿eh? hablábamos de los contaminantes que pueden producirse en el interior, pero tenemos principalmente pues, una amenaza gravísima que es en el entorno industrial y, y también la proximidad al mar con el aerosol marino y, y todos los problemas que ello conlleva. Eh... Entonces, eh, claro, ¿qué podemos hacer frente a, a este entorno agresivo teniendo en cuenta las limitaciones de, de los edificios? ¿no? Eh, claro, ya no nos queda otro remedio que intensificar eh, el filtrado del aire exterior, asegurar el sellado máximo de puertas y ventanas para impedir que este ambiente del entorno penetre en el interior. Hay que decir que este es un tema que ha debido resolverse específicamente sala a sala, eh, no hemos optado por un sistema global, eh, sino que lo que vamos trabajando es eh, acotando los espacios y buscando soluciones para cada uno de los espacios, también poniéndolo en relación a, a los sensibles, que son los objetos que se conservan en, en cada sala. Eh, abordamos distinto el tratamiento de las salas donde eh, se concentra el material pétreo de aquellas donde se concentran pues, los metales. Y precisamente, pues hablando, se realiza también el pertinente control eh, climático. Ya volveremos sobre el tema. Aquí quería llegar. Este es el recorretorio, ¿no? Este es el entorno sí. hostil que tenemos. Y aquí, pues una imagen de la sala que hemos destinado para la conservación de, de los metales. Eh, esta sala está siendo objeto de un monitoreo de contaminantes y de, de medición de la calidad del aire interior. Entonces, el monitoreo se lleva a cabo con cupones medidores de, de la corrosión. En este caso, nosotros utilizamos los purafil. Y en paralelo, se han instalado en la sala un purificador de aire. Eh, esto ha sido necesario pues, a raíz de los resultados. Que, que hicimos con, con los cupones. Eh, realmente en la sala ya estábamos observando que habían problemas de, de corrosión y, y, y el resultado eh, fue realmente preocupante. Teníamos un ambiente contaminado, una situación grave. Y después de la instalación del purificador de aire, pues hemos podido, y, y todo lo que está bajo control, hemos podido ver pues que la situación estamos consiguiendo revertirla. Eh, después de muchos eh, análisis y estudios... Est Consideramos que igual parte de la propia colección de objetos metálicos de procedencia arqueológica está generando allí también contaminación. O sea que no estamos luchando solo contra eh, la contaminación del entorno, sino la de los propios metales. Y a partir de aquí hemos tenido que ya separar algunos de los elementos de, del resto de la sala. Entonces este es un elemento que está en, en constante estudio para mejorar la, la situación. Eh, también a la luz de, de nuevos estudios, materiales que habíamos introducido eh, considerados como correctos para la conservación, pues hoy en día también están dando resultados de que a largo plazo eh, materiales como el taibec, que para nosotros tenía un, era un material que nos era muy útil, sobre todo para el trabajo con el material arqueológico, eh, estábamos etiquetando con todo, todo con Tyvek sabéis que es un material de polietileno que se puede escribir sobre él y que eh, es mucho más resistente, pues resulta que también están saliendo problemas de que a largo plazo eh, puede estar causando emanaciones peligrosas. ¿no? Entonces, eh, constantemente hemos de estar replanteándonos y cuestionándonos eh, ¿qué materiales utilizamos? ¿no? Entonces, también lanzo la pregunta, eh, durante un tiempo eh, la opción fue el, el, la utilización del plástico. Mm, ¿Hay alternativas? ¿Hemos llenado nuestras alas de reserva de materiales plásticos? Eh, es, ¿Eso es sostenible? Eh, ¿Es una buena línea? Eh, ¿no? Entonces, mirar hacia atrás pues, también te hace plantear un momento en que readaptamos las colecciones, igual mmm, se nos escapó algún, alguna cosa. Eh, realizamos igualmente control de plagas, tenemos un entorno que, aparte de industrial, pues en algunas zonas hay zonas verdes y, y pueden generar problemas, y, y bueno, tenemos una, trabajamos mano a mano con un entomólogo y. Para en, y trabajamos en base a, a unos dispositivos de trampas y para anticiparnos a, al desarrollo de cualquier plaga. ¿eh? Entonces, eh, así que detectamos algún, alguno de los insectos, pues junto con el entomólogo eh, buscamos la, la manera mejor de, de poder reaccionar. Esto es así porque el edificio no se ha podido aislar suficientemente, entonces hemos de estar alerta frente a este problema constantemente. Eh, algunas imágenes, queda poco tiempo de, de, de las salas de reserva, de, de cómo bueno, podéis ir viendo el tipo de mobiliario, que no me voy a extender, eh, que se ha elegido, eh, también con presupuesto limitado. ¿no? Pero bueno, eh, para ir acabando, como queda poco tiempo, eh, y, y para ir concluyendo, bueno, la satisfacción después de haber reordenado las colecciones es que estas son mucho más asequibles y explotables. Con lo cual, eh, en, en, a nivel de archivo arqueológico, pues tenemos más de cerca de 9.000 usuarios del archivo entre el periodo 2011-2017. Hemos visto, como os comentaba, un incremento de, de las investigaciones, pero no solo eso, sino que podemos enriquecer las exposiciones del propio museo, generar nuevas... Eh, eh, propuestas eh, de, de exposición, eh, visitas ah, al centro, nos visitan las universidades, nos visitan escuelas. Ahora estamos en un proyecto para a, hacer visitas periódicas a, a, al público en general, estamos creando una sala de recepción de visitantes... Eh, este acercamiento. Para nosotros las salas de reserva y el museo no son dos cosas distintas, es un proyecto común. Y de ahí que quizá pues, hoy tendremos oportunidad de ver otro tipo de proyectos ¿no? en las que colecciones de diferentes museos se centralizan en uno solo. Yo creo que todos los modelos son, son válidos. En nuestro caso creemos que es correcto el mantenernos como, como sala de reserva del museo eh, porque hemos generado unas sinergias importantes. ¿no? Hemos eh, conseguido eh, esta cohesión de equipo que os comentaba que, que considero tan, tan importante uh, y pues avanzar en, en investigaciones. Aquí pues vai, varios de los proyectos en, en los que estamos trabajando eh, a, a nivel de de estudio de los materiales. Es un espacio donde también se, se hacen tratamientos de conservación y de restauración. En uno de los que hemos hecho recientemente pues es el de un barco medieval que apareció y, como os decía, pues abrirnos cada vez más a, al, al público. ¿eh? Entonces, bueno eh, para acabar, pues sobre todo decir eso, ¿no? la importancia de, de los equipos. Y, y decir esto, ¿no? eh, acabo de presentar el ejemplo de, de un museo modesto con una colección modesta eh, hay proyectos muy importantes con muchos recursos creo que es necesario que existan eh, que coexistan estas dos escalas ¿no? eh, los grandes proyectos eh, hechos con muchos recursos resultan inspiradores además de, de garantizar la conservación de, de nuestras colecciones que es de lo que se trata pero a una escala local y más pequeña se puede lograr ¿no? eh, unos espacios que tengan como una cercanía con, con la ciudadanía y, y un tipo de, de trabajo que es necesario también. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.